Bienvenidos a la Universidad Mariano Gálvez. Ingresa a tu plataforma. Ingresa a Pensum de carrera. Descarga tu pensum. descarga o imprimir como bien te parezca.